los mis hijos, mis hijas. Hoy quiero presentarles a esta muñeca, adiós la macoña. Maligna, por favor. La, la, maligna. Maligna. Ya, no, no, la, la macoña maligna. Ya no existe la macoña, ahora es la maligna. Sí. ¿Qué, qué, ¿Qué tiene una información importante que decirles? ¿Verdad maligna? Así es, mi querido vos. Sí, no. vamos a hacer un showcase este 17 de octubre en Music Club están cordialmente invitados, ahí vamos a estar a partir de las 4 de la tarde se puede llegar un poquito antes para que el lugar un lugar ¿no? ahí está, está chido, se va a poner bien padres ahí en el mero centro en la calle Mesones esquina con Bolívar ¿no? Sí, Music Club pues, pues si no es la mejor, pues si sí es una de las mejores tiendas de, de música que sí, hay que muy hay aquí en, en México acá Yo creo que es la mejor, porque, porque, porque tienes sí. filiales Sí. Y entonces, están no, muy completas. Están muy completas, van a, ahí, aparte de escuchar buena música con Cranion este 17 de octubre a las 4 de la tarde, ahí vamos a estar, ahí, híjole, una cantidad tremenda de guitarras, equipo de audio, el laboratorio de audio digital que pues, está bien padre. ¿Qué más? Hartos ah, micrófonos, hartas marcas para los niños que les gusta hacer como yo. Sí, baterías, No, tocho. Yo la no mejor tienda, la verdad. Entonces, pues a ellos esperamos el día 17 de octubre, hora a las 4 de la tarde antes de para que agarren lugar, agarren sus tortas, mesones y bolivas. muy buenos. Tantos de cabeza ahí cerca. No, esto sí también bueno. hay dos, dos puestos ya muy de antaño y muy chicos. Sí, bueno, de cabeza a los que les gusta, a los que a los que les gusta la cabeza de su molito ahí. Sin más por el momento, nos vemos en la que sigue Nosotros somos Cranion El poder del rock Pórtate mal, cuídate bien Chao Chao